Pues muchas gracias, presidente. Eh, me gustaría eh, revisitar, aunque sea muy brevemente, eh, el proceso de esta iniciativa parlamentaria para contextualizar un poquito el sentido de la, de la argumentación que, que voy a llevar a cabo. En esa contextualización, digamos, yo partiría de unos antecedentes. Los antecedentes están marcados por dos hechos. Uno, una ley orgánica del régimen electoral general que resulta que restringe el derecho al sufragio, gracias, restringe el derecho al sufragio cuando por sentencia judicial firme y expresa se declare incapaz a una persona para ejercitar el derecho al sufragio. Y tenemos, por otra parte, una, un, una declaración, digamos, de la, del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en 2011, que muestra su preocupación por este artículo, por esta ley, eh, y muestra su preocupación, además, porque se restringe el, el voto a, a personas con discapacidad intelectual o psicosocial y es una, una discriminación que afecta pues, hasta 100.000 personas y que casa mal con el espíritu del, del convenio, de, de los derechos de, eh, convenio de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eh, para hacer frente a esa, a esa incongruencia y para, para resolver esa discriminación, eh, la Asamblea Parlamentaria de Madrid lo que hace es eh, presentar una iniciativa de, de reforma legal en el Congreso en el que se suprime toda restricción al derecho de sufragio. Esa propuesta eh, se admite por todos los grupos políticos, exceptuando el Grupo Popular, que introduce una enmienda. Y en esa enmienda vuelve a restringir a considerar una forma de restricción del derecho a sufragio, eh, también que sería declarado judicialmente, eh, hay distinguiendo entre el sufragio activo y el sufragio pasivo eh, para aquellas personas que se les hubiera declarado como incapaces de obrar o eh, incapaces de discernir. Ningún grupo político acepta esa enmienda, sino que acepta el texto original. Y en ese momento el Partido Popular se autoenmienda, como ha dicho algún otro senador anteriormente, se autoenmienda y ofrece una enmienda transaccional. En esa enmienda transaccional suaviza algo esa exigencia, esa restricción del derecho al sufragio, pero eh, aporta una restricción, sigue aportando una restricción. Y es que establece criterios para interpretar cuándo una persona tiene capacidad, tiene condiciones como para poder votar. Y dice que tiene que ser consciente, libre y voluntario. Eh, como ya se ha dicho, la sociedad, la sociedad civil organizada, eh, que es, un, una, es la protagonista en este, en este aspecto, eh, prefiere que se apruebe esta transaccional a... Que, eh, que se apruebe unánimemente, por consenso, esta, esta transaccional antes que lograr que se acepte la primera propuesta sin el consenso de todos los grupos políticos. Y es por eso, y así se expresó por mi grupo político también en el Congreso, es por esa razón que eh, nuestro grupo aceptó la, la transaccional. A pesar de que nos parecía un paso atrás, nos parecía un paso atrás con respecto a la primera propuesta, porque y se ha dicho anterior, también, anteriormente también, genera inseguridad jurídica porque no se sabe quién, cómo, en base a qué criterios y, sobre todo, no se sabe tampoco cuándo va a entrar eso en vigor o, o qué efectos va a tener en el tiempo, si esto va a suponer que, eh, que, la, que la ley, una vez aprobada, no se pueda eh, poner en marcha de forma inmediata. Por lo tanto, crea inseguridad jurídica y, además, casa mal con el espíritu de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que aboga por eliminar absolutamente cualquier restricción a, a, a, a las personas con discapacidad sobre su derecho a sufragio. Eh, por eso también, queriendo recuperar digamos, y retomar esta argumentación, es que, eh, cuando, cuando el trámite de esta iniciativa llegó a esta Cámara, mi grupo eh, puso esta, esta enmienda, más que nada para, como una oportunidad para poder argumentar en favor de lo que creíamos que tenía que ser la, la ley definitivamente, sin ningún ánimo, por supuesto, de votar en contra de lo que venía del Congreso, simplemente como forma de poder expresar cuál era nuestra opinión sobre esta cuestión. Pero nuevamente, la sociedad civil organizada, defensora de los de derechos de las personas con discapacidad, prefirió que este trámite no se llevara a cabo, por lo cual, con lo cual nosotros, como ante todo, eh, ante todo, lo que queremos es respetar la voluntad de las personas que están representando y trabajando todos los días por la inclusión de las personas con discapacidad, retiramos la enmienda y, por supuesto… Eh, ofrecemos todo nuestro apoyo. Sabemos que queda camino por recorrer, sabemos que esto podría ser mucho mejor, eh, pero siempre es un paso, es un paso adelante y en ese sentido daremos nuestro voto a favor. Muchas gracias.